Los sonidos del español. B. B. Con B se escribe bebé. Bebé. Con B se escribe burro. Burro. Con B se escribe brazo. Brazo. Con B se escribe ballena. Ballena. Con B se escribe bombero. Bombero. Con B se escribe boca. Boca. Con B se escribe botas. Botas. B. B, ba, ba, b, b, bi, bi, bo, bo, bu, bu, b B banano banano beso beso bien bien boa boa bus bus B. B. Bailar. Bailar. Ballena. Ballena. Balón. Balón. Baloncesto. Baloncesto. Banano. Banano. Burro. Burro. Bandera. Bandera. Buzo. Buzo. Badminton. Badminton. Bolos. Bolos. Barril. Barril. Bate, bate, bebé, bebé, béisbol, béisbol, bicicleta, bicicleta, blanco, blanco, bebidas, bebidas, bomberos, bomberos. Bombillas, bombillas, botas, botas, bote, bote, boxeo, boxeo, balde, balde, Bar, bajo, bala, baño, balcón, bebé, beso, bebida, beato, beber, bien, viga, bicho, biblia, Bilis, boa, bobo, boca, boda, bofe, bus, buo, buzo, bucal, buceo, Base, bate, baúl, bahía, bailar, belén, belga, bella, betún, belleza, bimba, visco, bienal, billar biombo bolo bolas bota bote boxeo bueno busca burro burla buque